Bueno tendré que ir a matar al estúpido de Cj lo mataré por haberme hecho una misión suicida, en malapipol la, la pipol ese cabrón de haber por meterse conmigo ese estúpido cara almendra almendra voy por ti maldito <risa> <risa> Con permiso. Me por fin te encuentro, maldito pendejo, pendejo. ¿Por qué me insultas Benja? Casi muero por lo del tío gilipollas, ahora te mataré. Jajaja. Ja, ja. no podrás si antes te mato, Te este mato muere. Jajaja. Ja, ja, lo que el tonto no sabe es que es un clon, ahora lo mataré con esta bazooka. Bazooka. Muere. Más tarde. ¿Qué? ¿Por qué quieren matarme? Vamos a vengar a CJ por lo que le hiciste pedazo de puti. Si es así, morirán. Morirán. Es hora de matarte. Uff, por suerte me pude recuperar. Ah, una llamada de Franco. ¿Qué? Un arma, porque ahora la busco, la busco. Más tarde. Así que este es el arma que me dijo Franco, o que lanzaré, que lanzaré. Morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, morato, y no mires atrás, atrás. ¿Qué? ¡Guau, guau, guau, guau, guau!